Hola, buenas. Como nos habéis pre preguntado muchos cómo es posible viajar dos meses con tan poco equipaje, ahora mismo os vamos a presentar un pequeño tutorial enseñando todas las cosas que hemos metido dentro de nuestras mochilas. Bueno, la mochila. En la mochila hemos metido el forro polar, los calcetín, cuatro calcetines, cuatro calzoncillos, saco de dormir, una cantimplora de litro y medio y un jersey que no nos va a importar tirar en el momento que ya no nos haga falta. El problema viene siendo que en Rusia no sabemos, bueno, sabemos que en algunos sitios nos van a hacer 5 grados de mínima, pero luego durante el resto del viaje no nos va a hacer falta. Entonces es un jersey viejo que tiraremos seguramente a lo largo del viaje. Una toalla de estas que se secan muy rápido y ocupan muy poco espacio para viajar es perfecto. Vamos a meter una camiseta térmica de manga larga, unos eh, pantalones térmicos de la moto, también por el mismo motivo, porque va a haber temperaturas muy bajas y nos van a hacer falta, y luego aparte de eso llevamos una camiseta, llevo una camiseta de manga larga que voy a tirar seguramente, también durante el viaje, es parte del viaje reciclaje, eh, un par de camisetas viejas que también se... Tiraré durante el viaje y voy a meter otras tres camisetas nuevas que son las que finalmente me acompañarán durante todo el recorrido. Además de esto voy a meter también un pantalón de monte que he comprado. Porque he comprado dos pantalones de monte. Porque he comprado dos pantalones de monte. Son muy cómodos, muy muy cómodos y ocupan nada, pesan nada. Sin embargo. Un pantalón vaquero, corto que corte el año pasado para andar por los Balcanes Incluso por la mitad tiene más peso y el volumen es el mismo Por eso para viajar, lo mejor pantalones de monte Gafas de sol, los ojos hay que tenerlos cuidados El necesario todavía no he metido nada por cierto hay días. Y un ordenador portátil con el que editar vídeos y hacer cosas Para dos meses Una mochila para dos meses Viene pesando Vamos a ver No sé si se aprecia Son 7,5 kilos Luego de ahí tiraremos Varias camisetas y demás Y se quedarán a partir del octavo día Seguramente más o menos En los 6 kilos con los que pienso viajar El resto de los dos meses Y aquí tenemos Una mochila Bueno, aquí estamos, eh, la primera cosa que voy a, que voy a guardar es una pizarra blanca borrable, claro, porque ya como nuestro viaje va a ser mayormente en autoshop, necesitamos algo para escribir y así pues menos rollo buscando papeles, buscando cartones para escribir. Entonces, la primera cosa, para dentro. Ahora, lo que necesito un saco de dormir lo pongo abajo porque como la música se abre prácticamente de todo no voy a tener problemas de sacarlo en cualquier momento luego la toalla una de esas pequeñitas que se secan súper rápido y que no ocupan no ocupan nada ahora este espacio a los lados voy a aprovechar para meter calcetines unos cinco pares nada más lo mismo con ropa interior entonces calcetines. Tengo tres pares más finos y dos pares más gordos por si acaso baja mucho la temperatura y a pasar frío. Entonces, aprovechando el sitio, aquí a los lados, ya está. La siguiente cosa, ropa interior también. Como no ocupa nada, no importa que se doble. También a los lados. Aprovechando todo el espacio de todo. También llevo un par de guantes. Son guantes sin dedos, pero bueno, por si sí hace frío, si sí que los estoy utilizando bastante, incluso aquí, y sí, dan calorcito, entonces está bien. La siguiente cosa. Las sandalias, mayor parte del tiempo puede llevar eh, botas de monte, que son bastante ligeras, pero luego pues por visitar ciudad, para visitar la ciudad, o pues dar un paseo, algo que que no implica mucho andar, pues para dejar mis pies descansar un poquito y refrescarse un par de sandalias también a los lados, como son súper finitas, no pasa nada aprovechando el espacio de la mochila de todo luego, aquí tenemos una calciflora al lado. una mochila súper vieja, con muchísimos agujeros pero bueno, me sirve para cuando estamos en una ciudad o en un pueblito para dejar las cosas en casa y llevar, pues eso, lo, el móvil, lo más, lo más imprescindible para andar ligerito por, por el pueblo o por el sitio donde estemos. vale Y ahora, ropa. Tres camisetas, una voy a llevar encima mío en el avión, claro, ligeritas, eh, de hecho son del viaje de reciclaje, como nos solemos llamar nosotros. Eh, ¿Y qué es? Pues llevamos cosas viejas que pensamos que no vamos a utilizar, pues si acaso hay que tirar alguna cosa, se serón, pues no da pena. Lo tiras y si hay que reemplazarlo con nueva, pues tiras una y reemplazar con otra, ya está. Luego, un jersey. ¿sí? Dos pares de pantalones muy ligeritos muy finos aquí tengo un completo de ropa térmica por si hace frío pues llevo también una sudadera encima mío lo voy a tener en, encima en el avión y durante todo el viaje tengo un jersey aquí finito y ropa térmica por si baja temperatura mucha, que es mucho ¿qué tenemos aquí? una visera una braga para cuello gafas del sol. Un libro que he prometido a, a un kaozurfer, un amigo nuestro, Asiel, que una vez que lo leo lo voy a dejar por ahí en, en Rusia. Este libro él compró en Mumbai, luego se lo pasó a mí en Bilbao y ahora a ver a quién le toca. Al final. Dos rotos para pizarra y un botiquín. Lo que iba a botiquín: sal fisiológica para heridas, tiritas para cortar y ya hechas para heridas pequeñitas, cortes, antibiótico, ibuprofeno, pastillas para diarrea y pastillas potabilizadoras del agua. Luego aparte como el, el estuche este es muy pequeñito y no entra todo bien. Aparte ya suelto vamos a llevar un jabón que necesita agua sin más. Ponerlo a limpiar antes de comer o si tocamos alguna cosa rara. Luego una cinta elástica, venta y un gases y básicamente ya es todo entonces voy a guardar mi botiquín ahora lo hago todo rápido entonces no es nada ordenado aquí Y aparte de eso poco más, tenemos que llevar una capa impermeable para la mochila y para el cuerpo, que se puede meter en cualquier lado, incluso se puede atar a la mochila, y equipo fotográfico. Así, dos meses, cinco kilos.